Eh, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Eh, como ya sabéis, eh, este concierto es un poco la muestra de todo el trabajo que hemos realizado eh, durante el año, en eh, Berlina de Órbico y en Benavente. y por tanto eh, queremos agradecer desde eh, La Orquesta y el Desescapador el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos para poder mostrar los recursos necesarios para poder eh, llevar a cabo la iniciativa. Quería forma muy especial a, a, a Luis, que está por ahí, y a Choni, que son los directores de las escuelas de música pues, de Rellena y de aquí de Benavente, porque nos pues, han hecho mucho más fácil la organización. Y, bueno, pues, por supuesto, agradecerle vale salvado a Salvador Espacio su presencia aquí, porque sin él esto no sería posible. Y, y sobre todo a los flautistas, nuestros pequeños y grandes flautistas, muchas gracias por estar aquí. Y a vosotros, por supuesto, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Así que nada, espero que disfruten, que les guste y que el año que viene volvamos a estar aquí. Muchas gracias.